Un Chicos, poquito. ¿cómo están? Bien. <risa> Bien. Bien. ¿Están listas para este nuevo quiz? Nunca no. estoy lista. Perfecto, así me gusta. ¿Saben qué vamos a hacer hoy? No. no. Hoy vamos a probar qué tanto aprendieron en la escuela sobre el Día de la Independencia. Ya valió. Que pensé que vamos a probar algo. Uh -huh. ah, hubiera sido bueno. <risa> no me mucho. largo. ¿Podemos renunciar? No. Oh. Comenzamos. ¿Cuándo fue el grito de dolores? Hay incisos en todas las preguntas. Bendito Dios. La noche del 15 de septiembre, la madrugada del 16 de septiembre o la noche del 16 de septiembre. Es la noche del 15 de septiembre. No, era madrugada. Ay, es que se la noche de La madrugada, ¿La madrugada, la madrugada ¿no? del 16 de septiembre. Respuesta correcta. Sí. La noche del 15 de septiembre. Oh. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es la madrugada sí, era la del madrugada. 16 de septiembre. Reyes. Pregunta número 2. ¿En qué fecha se firmó el acta de independencia donde México fue reconocido como imperio? El 28 de septiembre de 1827, el 16 de septiembre de 1821. ¿O el 16 de septiembre de 1810. Sí, sí. El 1810. El, el 810 es el... No, es el, el grito. no, no, no, no. Del 21. Suena que Olga sabe. Creo, no estoy muy segura, pero me suena. Sí. Es el 16 de septiembre de 1810. Seguros. Sí. Falso. <coughs> La dije. respuesta correcta es 16 de septiembre de 1821. Era el 21, Charlie. Le dije que la independencia empezó pues, el 16 de septiembre 1821. ¿Me perdonas? 1821. Respuesta correcta. <risa> Tercer pregunta. ¿Quién es el siervo de la nación? Miguel Hidalgo Miguel ver, uh, Miguel Hidalgo y Costilla. ¿José María Morelos y Pavón o Ignacio López Rayón? ¿Quién es Ignacio? ¿Quién es el ciervo? José, yo creo que José. ¿Tú? Yo creo que Ignacio. No sé. Esto, esto sí, no, no tengo idea. En ti confío, es así. Vamos a ver. El C. Respuesta incorrecta. La respuesta incorrecta eh, no, es bien, José María sí. Morelos y Pavón. Pésimo No puede ser Bye Es el que no conocemos Ignacio Sí Bueno, vamos para Ignacio ¿Seguras? Sí? ¿Eh? No, pero Es que vivo que es José Pues ah. Cinco Bueno, Ignacio tres, Cuatro Ok Respuesta incorrecta oh. La correcta era José María ¿Sí? de los ¿Sí? pues, ¿Por qué confías en mí, Olga? Pues porque tú no hayas contestado ninguna Bueno, pero ya sabemos ah. que aquí la inculta eres tú Bendito Dios ¿Sí? Siguiente pregunta ¿Qué presidente cambió la fecha del grito para que coincidiera con su cumpleaños? Porfirio Díaz, Benito Juárez o López de Santa Ana. Suena que es Santa Ana. Sí, Santa Ana. ¿Santana? ¿Santana? Mm, a ver, confíen, confi confiamos en Santana después de que vendió medio país. <risa> Puede ser. Respuesta incorrecta, la respuesta porfirio correcta Díaz? es Porfirio ya Díaz. Ya sabía <risa> porque te caso, pero, sí, pero no me acordaba <risa> si Porfirio Díaz era antes o después. Santana era feo. Entonces, ¿cuál? Santana. Santana. Respuesta incorrecta, la respuesta correcta es Porfirio Díaz. Es... <risa> Siguiente pregunta. Ya no está de casa. Originalmente, ¿para qué fecha estaba planeado el inicio? El inicio del movimiento de la independencia. 20 de septiembre, 25 de septiembre o el 2 de octubre. ¿2 de octubre? 2 de octubre. ¿No se olvida? <risa> el 2 de octubre yo digo. Pues pues o no sea, no me quieres hacer caso? No, responde. No, yo ya respondí las dos incorrectas. Te toco. <risa> no. ¿Esa? Sí. Ok. Respuesta correcta. No puede ser. Eh, La tuvieron bien. Si tú lo sabías. No, lo dije. Ay, no sé. Nos van a contar. 25. Corre. 25. 25 de septiembre. 25 de septiembre. Respuesta incorrecta. La correcta es 2 de octubre. Oh. Sonaba que era el 2. Era muy obvio, ¿no? Siguiente pregunta. Se dice que este personaje colocó una gran piedra sobre su espalda e incendió la puerta oh, de bien. la alóndiga de, de granaditas. Pipila. Deja que nos dé los incisos. Ah. ¿Seguras? Sí. No. Ah, ¿Incisos? Ok. El Pipila, el Niño Artillero o oh, José María Morelos y Pavón. El Pipila. El Pipila. El Pipila. Respuesta correcta. <risa> Haciendo bromas con eso en la escuela, en los <risa> libros del Atlas. <risa> es el Pipila. Uh -huh. Respuesta correcta. ¿es? Uh -huh. Tres, ya, ves? ya vemos tres. Ya no somos tan incultas. ¿sí? Pues no, somos tan incultas. ¿sí? <risa> Muy bien. 50-50. <risa> <risa> Siguiente pregunta. ¿Cuántos años duró la conquista española sobre México? 200 años, 300 años o 310 años. Estoy, ¿Es entre, estoy, estoy entre. Estoy frikiado con este tema. <risa> ¿310? Sí, también suena 310. 310. Respuesta incorrecta. La correcta es 300 años. Cállate, tú ni siquiera dijiste 300. <risa> dijiste 200. <risa> ni ya, empiezas. No voy a decir nada por eso. Ok. <risa> Creo que sí. 200. ¿210? No, 200. 210. No sé, trae una moneda. <risa> intentamos de ver cómo cae. Entonces son 200. Creo. Okay. <ríe> Quiero creer. Después de esa seguridad déjame te digo que estás en Correcto. La respuesta correcta son 300, 300 años. A ver, un 3. Chale. Siguiente. ¿En dónde colgaron las cabezas de Hidalgo, Allende, Aldama y Jiménez? En Dolores Hidalgo. ¿En Zapotlanejo o en la Alóndiga de Granaditas? Alóndriga. Ajá, Alóndriga. ¿Dónde? La Alóndriga, eso, de Granaditas. La de, de, ajá, la sé. Yo no me acuerdo de haber visto esto. Sí, por traidores. Ahí en las jaulitas, ahí sus cabecitas. <risa> <risa> Exponiéndolas. Respuesta correcta, solo que es la Alóndiga de Granaditas. Ah, ah bueno, perdón. Uy. Otra más. En, ¿Es la primera? En Dolores. Dolores Hidalgo. ¿Te creemos Porque a ti, pues, que a pues mí. es que ahí fue el grito, entonces como que toda esa población fue la que estaba okay, metida, vamos con entonces Dolores. Mira, Hidalgo. hablando con lógica, pero me voy a equivocar. ¿eh? Entonces la primera. Sí. sí. Respuesta incorrecta. La respuesta correcta es la de de Granaditas. Ah, menos mal. era la albondiga. Alondiga. Ya no Yo no quiero, voy a creer ya en ya, Mike. Ya no, ya no crees en soy un, soy un maldito mentiroso. Nos faltan dos. Échala. ¿Quién es? dijo el lema de morir es nada cuando por la patria se muere? No. ¿Francisco y Madero? ¿José María Morelos y Pavón? ¿O Ignacio Allende? Salva a veces. <risa> <risa> Estoy bien quemado. Um, no lo sé vemos por Ignacio otra vez. Está bien. Ignacio. Ignacio. No. Respuesta incorrecta. La correcta no es, José. es José María Morelos no. y Pavón. Siempre es José. ¿Por qué dices José? Estamos hartos. Ya, no fue mucho. Disculpa de José. Mm. Yo digo que sé. Pero sí. no sé. Nah, yo Ya confío en ti. Ya, Yo Ay, quedé mal ya. muchas veces. Sí. Respuesta incorrecta. Oh. La respuesta correcta es José María Morelos y Pavón. Ah donde nos retiramos <risa> vamos por la última pregunta ¿cuál es el momento que marca el fin de la lucha de la independencia? ¿la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México? ¿la creación de la bandera tricolor del primer gobierno mexicano? ¿o la promulgación del plan de Iguala o de las tres garantías? ¿qué dices? la sé pero no estoy seguro. yo también pienso que la sé me suena el plan. ¿No vamos por eso? Sí, vamos por eso. El plan de Iguala. Sí, la promulgación del plan de Iguala. Seguros. No, no sé. ¿Sí? <risa> uh -huh. Respuesta incorrecta. La correcta es la entrada del ejército trigarante a la Ciudad de México. Confiante. <risa> no. Es tu responsabilidad cargar este equipo es así. Mira, ya, ya nos equivocamos en todo, ya vamos a perder, entonces... Ya no tiene caso, ya, sí, ya. Ya, ya perdiendo la esperanza. Abuelita, no me diste esperanza en esta de ocasión. dejar que te acerqueco, ¿cuánto nos a A ti también te sonaba, cállate. Yo sí iba a decir eso también, pero bueno. Chao, Olga. ¿La sé? Sí, la sé. La, la sé, perfecto. Fue. Pues se quedaron con dos puntos porque es incorrecta. La respuesta correcta es la entrada del ejército tri trigarante a la Ciudad de México. ¿Tuvieron cuatro aciertos? No, sí. Pero el equipo anterior tuvo solamente dos. Bueno, vamos ganando. No somos tan incultos ahora. Ok. ¿Cómo se sienten con tres? Perdón, perdón, perdón. ¿Con dos? Con dos puntos. ¿Dónde firmamos? Nos vamos a volver a regresar a la primaria. Por favor. Les van a tocar toques. Eh, sí. <risa> Pero único en lo que soy bueno. Gracias, chicos. <risa> Muchas Pero gracias, dijimos chicas. varias bien y luego nos fuimos por la mala. Sí, de hecho, <risa> algún, dijeron algunas buenas y a la mera hora eligieron la que no. <risa> Perdón. Muchas gracias, chicas. Hasta luego. Bye. Bye. <risa>